Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Feliz año a todos. Este es el primer video del 2021 y voy a comenzar con algo que me han pedido muchísimo en Instagram, en TikTok, en los likes, incluso aquí en los comentarios de YouTube. Me han pedido muchísimo rutinas para pieles con más de 40 años y personas que llegan a los 40 años y quieren comenzar a cuidarse qué pueden hacer con su piel. Esto es válido tanto para hombres como para mujeres, siempre. Pero se los digo ambos tenemos piel y todos debemos cuidarnosla. así que sin más comenzamos he visto una nueva modalidad aquí en youtube que colocas como un índice donde te lleva a las diferentes partes porque sé que no todos vemos todos los videos continuamente entonces para que no te aburras voy a dejar en la cajita de descripción un índice de cómo vamos a ir tratando los tipos de pieles porque vamos a hablar a nivel general de cómo debería ser la rutina para pieles maduras, qué pasa a partir de cuándo son las pieles maduras, qué sucede con eh, cambio hormonal y qué es lo que deberías agregar en tu rutina. A nivel básico, y luego vamos a ir desgranando con diferentes tipos de piel, para piel seca, para piel grasa, para piel mixta, dando ejemplos de qué productos puedes utilizar directamente dentro del video para que no te líes con los links de abajo de la cajita de descripción, porque van a ser muchos productos, entenderás que son tres tipos de piel y van a ser un desastre. Así que de esta forma va a ser mucho más sencillo comenzando entonces de quiénes son las pieles maduras pues se considera una piel madura todas aquellas personas que tienen más de 40 años y por qué como norma general más de 40 años porque se dice que a partir de los 40 años especialmente en la mujer comienza a suceder ese proceso de menopausia aunque se manifieste más adelante 5 o 10 años más adelante pero ya a partir de los 40 nuestra carga de hormonas va bajando que es algo un proceso natural que venimos pasando con el proceso de la vida los hombres también les sucede lo mismo pero es mucho más suave en el caso de la andropausia no se manifiestan con estos síntomas tan eh, llamativos que tenemos las mujeres a partir de cierta edad entonces ¿Qué sucede cuando cambian tus hormonas? Lo que sucede es que van a cambiar la configuración que tienes de producción de colágeno y elastina. Entonces ahí es donde vamos a tener que hacer un refuerzo en tu rutina diaria. Es decir, a tu rutina diaria le vas a tener que agregar algún componente que te favorezca esta producción de colágeno y elastina para ayudar a redensificar el rostro. Los más conocidos que tenemos son los péptidos, los famosos péptidos. Y siempre me preguntan, ¿pero qué son los péptidos? ¿Cómo actúan? Entonces, Los péptidos no son más que cadenas de aminoácidos que van a ayudar a formar esas proteínas de colágeno, elastina y queratina. Son unos, unas cadenas específicas que te van a ayudar a componer estos, estas proteínas fundamentales para el mantenimiento de la lozanía de tu piel. Lo importante de ellos es que sin estos péptidos tu piel va perdiendo esa textura, va perdiendo esa firmeza, va perdiendo esa lozanía que con el paso del tiempo es un proceso natural como te acabo de comentar. Simplemente lo que tienes que hacer es agregarlo a tu rutina y te voy a explicar cómo sería la rutina a grandes rasgos. Para empezar, en la mañana deberías limpiar tu rostro con un limpiador específico para tu piel. Luego utilizar vitamina C. Porque la vitamina C te va a ayudar de la fotoprotección. Recuerda que mientras más edad tenemos, más probabilidad de estar manchados o de tener algún signo de edad tenemos en la piel. Y las manchas nos hacen ver mucho más viejitos de lo que somos. Entonces esto lo que va a hacer es un escudo protector que junto con tu protector solar van a hacer una combinación explosiva haciendo que esos radicales libres evites esa producción debido a la radiación que puedes tener. Incluso te puede proteger de lo que que son las radiaciones de estos dispositivos electrónicos con que todo el día estamos comunicados, ellos también te van a proteger de esto. Luego de tu vitamina C, deberías utilizar tu crema hidratante según tu tipo de piel. Y aquí es donde yo le pongo el truquito. A mí me gusta utilizar la crema hidratante junto con los péptidos. Por ejemplo, un serum de péptidos si le aplicas dos o tres gotitas, lo que indique la formulación, lo mezclas con tu crema hidratante y vas a potenciar tu crema hidratante. Esa sería la función del péptido para poder producir más colágeno y elastina. Y posteriormente, el que nunca puede faltar, el más fundamental de todos los pasos de las rutinas faciales, es el protector solar. Es el que es el ingrediente más anti-aging que hay en la vida y el que, bueno, relativamente es el más económico que vas a conseguir, pero es el que más efectivo es. Sin esto no va a funcionar tu rutina, así que lo primero que tienes que tener en mente es un buen protector solar. Para el paso de la noche, recuerda que a mí particularmente me gusta muchísimo la doble limpieza. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es que vas a utilizar una fase oleosa y una fase acuosa. Primero vendría la fase oleosa, bien sea un bálsamo o un aceite, que sean desmaquillantes, no te confundas porque, ¡ay, es que yo no me maquillo y no me lo voy a utilizar! No, porque en el día has utilizado protector solar y para poder retirar muy bien este protector solar y poder absorber los nuevos ingredientes que vas a utilizar en la rutina de la noche, debes hacerlo con una fase oleosa, esa es la mejor manera de hacerlo. También la podrías hacer con agua micelar, sí, pero recuerda que tu piel ya está perdiendo colágeno y elastina. A mí ya cuando tenemos cierta edad no me gusta el uso de agua micelar porque estás todo el tiempo maltratando la piel con la fricción que puedes hacer con el algodón. Mientras que con el aceite o bálsamo haces un masaje suave, se derrite por así decirlo el maquillaje o el protector solar que tengas de todo el día, lo emulsificas con el agua y comienzas a utilizar tu limpiador de fase acuosa que es el mismo que utilizaste en la fase de la mañana. Así sería la doble limpieza y es un paso muy sencillo que garantizas que tu rostro esté totalmente limpio. El siguiente paso antes de los serums, tanto para la mañana como para la noche, puede ser un tónico o no. Esto es opcional. Si tú lo quieres utilizar, perfecto. Lo que haría es balancear el pH de tu piel. Yo te recomendaría utilizar uno neutro para no estar eh, irritando más la piel con el resto de químicos que vas a utilizar. Y ahora sí, llegamos al paso del tratamiento de la noche, en donde tendrás dos fases. Un día vas a utilizar retinol. ¿Por qué? Porque el retinol ayuda con la producción también de colágeno y elastina, te ayuda con las manchas y te ayuda con las líneas de expresión, o sea que es un anti-aging de toda la vida espectacular y el que más estudios tiene. Por eso es que me gusta tanto el retinol. Y en la noche siguiente vas a utilizar un exfoliante que sea de tipo químico, que te va a ayudar a remover esas capas superficiales de la piel y que tu piel lo sana venga debajo y que se pueda ver y que se pueda apreciar mucho mejor. Aquí el tipo de exfoliante va a depender de tu tipo de piel. Si eres de piel grasa, pues sabes que puedes ir más hacia los salicílicos. Si eres más de piel sensible, hacia el láctico. Si estás comenzando, incluso puedes utilizar un PHA, pero eso lo veremos más adelante. Entendiendo entonces que una noche va a ser de retinol y la otra de la exfoliación, venimos con el paso de la hidratación. Y va a ser igual que en la mañana. Vas a recoger tu crema de eh, hidratante y le vas a agregar unos péptidos, la vas a mezclar y te lo vas a aplicar en el rostro. Si quisieras, pudieras hacer algún tipo de hidratación extra una vez por semana, dos veces por semana, dependiendo de cómo tú vayas sintiendo tu piel. Y puedes utilizar mascarillas nocturnas de hidratación que te la dejas toda la noche y a la mañana siguiente te lo retiras. Esto te va a aportar mucha más hidratación porque recuerda que muchas de las líneas de expresión que tenemos son de deshidratación. Entonces siempre hay que mantener el rostro muy hidratado. O podrías tener otra opción de utilizar ácido hialurónico antes de tu crema hidratante y así fijar un poco más la hidratación de tu piel. Teniendo en cuenta a grandes rasgos cómo sería la rutina, pues ahora vamos a ir con casos específicos para piel seca, piel mixta y piel grasa. Recuerda que en el listado de abajo puedes ir directamente a los minutos eh, pinchando en los numeritos que tienes al lado de la descripción de la piel y te irás directamente a la parte que corresponde a tu piel. Comenzamos con la piel seca. Y es que para empezar limpiamos el rostro con la limpiadora muy suave de Apivita, luego tenemos la vitamina C de Sesderma, que es súper buena para tu tipo de piel, la hidratante de CeraVe me encanta porque tiene tres tipos de ceramidas que va a hidratar muchísimo tu piel y luego te voy a dar tres opciones de péptidos, la primera la de Medic Aid. es la máscara de las tres pero tiene una formulación que te va a encantar. Y siempre recuerda utilizar protección solar. En este caso tenemos también la de The Ordinary, el famoso Buffet. Y la opción de The Inkey List, el Epta Peptid. Para la noche sería con la doble limpieza como iniciamos, primero utilizaríamos un bálsamo limpiador como el de Sensilis, Ritual Care, tu mismo limpiador de fase acuosa de la mañana, el de Apivita y aquí es donde vienen las noches alternas de retinol y exfoliación. La opción de retinol sería la de Sesderma y la opción de exfoliante sería la de The Ordinary de ácido láctico. Puedes complementar con el ácido hialurónico y luego sería tu mismo paso de crema y péptidos como hablamos en la mañana. También las mismas tres opciones que te dejé de Medic Aid The Ordinary y the Inkey List. Esas son las mejores que he visto. Para la piel mixta utilizaremos el limpiador de cera B, el Foaming Cleanser, utilizaremos la vitamina C de Isdin, la Flavocé, que si llevas tiempo siguiendo me sabes que es una de mis favoritas, una hidratante ligera y tus péptidos serán tanto el de The Ordinary Buffet, de Inkey List, el Serum de Péptidos, o el de Medic Aid, el Serum de Péptidos. Este es el, el más costoso de los tres, pero tiene una calidad increíble, acompañado siempre de tu protección solar. Para mí, la Fusion Water es una de las mejores que puedes utilizar. Para la noche en la piel mixta volvemos a utilizar un bálsamo limpiador, el de Sensilis para mí es uno de los mejores que hay y puedes utilizar también el mismo limpiador que utiliza la piel seca, el de Apivita de Lavanda o tu mismo limpiador de CeraVe de la mañana. Aquí el retinol va a cambiar porque el retinol de la Roche-Posay tiene niacinamida que controla el sebo del rostro y cuando es la parte de la exfoliación, el Blemish Age Defense es uno de los mejores exfoliantes que yo he utilizado, me ha minimizado el poro y me ha ha reducido las arrugas notablemente. Luego podrías utilizar de manera opcional Vichy Mineral 89, tu hidratante de la mañana y los mismos péptidos. Para la piel grasa será similar a la piel mixta. En este caso utilizaremos el limpiador de Apivita o puedes utilizar el mismo de CeraVe de la piel mixta. Misma vitamina C, la C de Isdín que es bastante ligera. Y aquí te doy varias opciones de cremas hidratantes. La de Apivita, la de Vichy, por ejemplo, también es otra de las opciones que tienes. Junto con los péptidos de Buffet The Ordinary o de Inkey List eh, o... El de Medic 8 que también te lo mencioné en la piel mixta. Y esta es otra de las hidratantes que podrías utilizar. La hidratante de Aven, la Hidrance que es bastante ligera. Siempre acompañado de tu protección solar que para mí los Fusion Water son una de las mejores opciones y más ligeras que tienes. Para la noche en la piel grasa, esto significa que puedes hacer tu doble limpieza con tu mismo limpiador de cera B, el Foaming Cleanser. Primero lo haces con la piel seca, emulsificas, lavas y luego lo haces con la piel húmeda. El mismo te puede servir para la doble limpieza y utilizarías el retinol B3 nuevamente porque tiene niacinamida y va a regular tu sebo y un exfoliante que puedes utilizar la noche siguiente como el Aglicolic S de Sesderma que combina tanto AHA como BHA. Igualmente utilizarías tu misma hidratante de, de la mañana junto con los peptidos que te he nombrado, The Ordinary, The Inkey List y MedicAid, que son las opciones que más me gustan. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si tienen alguna duda pues me la pueden dejar en los comentarios y qué tal les pareció este formato de listado, les gusta más, a ver si sí. continuamos los videos así y se les hace mucho más sencillo encontrar la información. Pues nada, nos vemos en el próximo video la próxima semana, adiós.